Pero de así crees. ¿Crees que sabes y no es así? No has aprendido nada realmente. Pasan los años y sigues inocente. Yo creía que conocía la vida. Pero no, la vida no la conoces, si la vas conociendo, mientras que sigues creciendo, cuesta mucho conseguir victorias y casi nunca llegas a saborear la gloria, tropiezas una y otra vez en la misma piedra. Te vida, te levantas y caes otra vez Crees que sabes si no es así No has aprendido nada Realmente pasan los inocentes Y puedes intentarlo cada día Con paso firme y fuerte en tu pavimento no se aprende la vida tan fácilmente, si quiere ganar aprende a defenderte y por mucho que aprendas te criticarán, dirán que eres tonto y que nada sabes y te comerán todos los odiosos se creen inteligente y solo son envidiosos. Pasan los años y sigues inocente...